Y más tranquilidad Más estabilidad Crece el silencio a la luna Aunque pronto se va Solía pensar que era genial Que sería divertido amar historia se acabó, excepto una Al mirar las estrellas, piensa que es una señal De que estarás bien, sé que todo estará bien Y estarás bien Cuando llegaste el sol se oscureció Noche artificial Viniste y robaste la luz y en tus ojos está como podría soltar. El sol podría eclipsar Creí cada luna conocer Y me trajiste hasta una Al mirar a las estrellas